hacer si estás en un proceso? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Pedrarca. Hoy vamos a hacer una reflexión. ¿Qué tenemos que hacer si estamos en un proceso? Muy bien, en estos días estabas um, hablando con una persona, estaba mirando su, uh, su vestidura y había una... Frase escrita. Y la frase decía, trust the process, good things take time. Que en inglés significa, crees en el proceso. Las cosas buenas necesitan de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer si estamos pasando por un proceso de parte de Dios? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que si estamos en un proceso por parte de Dios... Es porque Dios quiere trabajar nuestras vidas. Dios quiere influenciar nuestra vida. Dios quiere cambiar algo en nuestra vida. Entonces, lo mejor que podemos hacer es seguir el proceso. No tenemos que rechazar el proceso. No tenemos que levantarnos en contra del proceso. Tenemos que seguir el proceso. Tenemos que entender que Dios está trabajando en algo. Porque todo va a a ayudarnos para nuestro bien. Entonces, tenemos que seguir este proceso, permitir que el proceso de Dios pueda hacer el trabajo en nosotros, que Dios, lo más pronto que pueda, pueda terminar lo que empezó en nuestra vida, porque Él está trabajando nuestra vida, porque Él tiene un plan para nuestra vida. Entonces, necesita de cambiar algo en nosotros para que nosotros podamos estar listos para llegar el lugar en la situación, en la cosa donde Dios quiere que estamos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es seguir el proceso, permitir a Dios que pueda guiar nuestra vida en este proceso. Y la segunda cosa es escuchar a Dios en el proceso, porque en la mayoría de las veces Dios quiere hablarnos, Dios quiere decir algo en nuestra vida, Dios quiere um, sostener nuestra vida en este proceso. Imagina, Chau todo lo que él estaba viviendo y él estaba allí con la enfermedad con los amigos que no lo estaban lo estaban matando con sus palabras y todo y de repente cuando estaba en lo más malo del proceso él empieza a hacer pregunta a Dios y haciendo pregunta él recibe la contestación de Dios y ahí va a empezar un diálogo va a empezar una charla entre amigos con Dios que lo va a llevar hasta el final de su proceso. Entonces, tenemos que permitir el proceso, tenemos que seguir el proceso, pero más, tenemos que hablar con Dios en el proceso. Y permitir a Dios que hable con nosotros en este proceso. Y de allí vamos a entender muchas cosas. Y de esta forma vamos a salir del proceso, porque siempre tenemos que recordarnos que lo que Dios quiere es para nuestra vida es lo mejor para nosotros y con esto quiero saludarte que pueda compartir esta pequeña meditación de la palabra con todas las personas que conoces para que ellos puedan recibir fuerza y dirección de Dios en este proceso hasta la próxima